Muy buenas amigas y amigos, en el día de hoy vamos a ver un video en el cual vamos a unir los temas que vimos de pulso en el segundo video y en el cuarto video de cómo se agrupan los pulsos en 2, 3 y 4. Esto va a servir para que puedan ya empezar a leer una partitura y de qué se trata el tema del pulso y el tema de las figuras. Así que van a descansar de esta cara y vamos a ver una pantalla que es mucho más lento. Así que no vamos a decir. Sí, ¿Por qué estamos yeah. hoy frente a una pizarra? ¿Por qué estamos? ¿Por qué? ¿Por qué estamos hoy aquí? Se preguntarán todos ustedes, señoras y señores, acá vamos a hacer, vamos a mostrar para qué sirve todo lo que vimos, que habíamos visto. Pulso. Miren qué bien que escribo con el mouse. Estoy hecho un profesional. Miren. Pulso. Pin. El pulso. Entonces vamos a marcar pulsos. Así. Tienen que estar más o menos a la misma distancia. Si uno tuviera que dibujar los pulsos, que es algo que no se dibuja en, en las partituras, el pulso se puede dibujar. Como si fuera esto. A una misma distancia. Y esto es un pulso. Esto es un pulso, pulso, pulso, pulso, pulso, pulso, pulso, pulso, pulso, pulso, pulso, pulso, pulso. Y así. Bien. Y vimos que se agrupaban de a dos. Y ahora vamos a ver para qué sirve esto de vimos de que se marcaba de A2 que se agrupaban de diferentes maneras entonces vamos a ver si nosotros vamos a pongamos esto es una cuestión que aparece en la partitura número que aparece en el pentagrama al principio de la partitura y por encima del pentagrama no por encima, en la parte superior del pentagrama por debajo de la línea de arriba, en la parte superior, aparece este numerito, este numerito, o este número, o este número. Esto es la generalidad de los casos, después vamos a ver otros números que aparecen, pero que significan lo mismo. Entonces tenemos acá los pulsos. Vamos a dibujar los pulsos como estábamos viendo. poquito porque soy un poco lerdo en esta cuestión de dibujar y acá tenemos otro pulso este corresponde a 3 esto es lo que va a aparecer en una en una partitura no aparecen estas líneas esto es lo que está en negro es lo que supuestamente sería el pulso pero eso no aparece en un pentagrama ahora vamos a ver bien de qué se trata esto Ay, no, se, no se duerman por favor no me dejen solo bueno ahí está muy bien. Entonces, habíamos dicho de que se agrupaban de a 2 por ejemplo, ¿no? Vamos a marcarlo con verde. Se agrupan de a 2 Entonces, ¿qué hacemos con los pulsos que se agrupan de a 2 Cada dos pulsos, esta es una línea de compás, que esto sí aparece en las partituras. Esto lo que está en verde, tanto el número como las líneas aparecen en un pentagrama, en una partitura y esta doble línea significa que terminó la obra o la partitura esta última línea es más gruesita bien, y entonces teníamos de que este, lo marcamos a ver, no, lo vamos a marcar con azul este el primero de cada dos es el fuerte y el segundo es débil que es lo que estuvimos viendo en el piano en los videos pasados. Entonces, esto, como se leería, el primero fuerte, primero fuerte, segundo débil, primero fuerte, segundo débil, primero fuerte, segundo débil, primero fuerte, segundo débil, primero fuerte, segundo débil, primero fuerte, segundo débil, primero fuerte, segundo débil, terminó. Esto es lo que vimos en. En el piano, el otro día, también pueden ir agrupados de a tres. Este número marca la cantidad de pulsos que van a ir adentro de un compás. Entonces van a ir tres pulsos. Cada tres pulsos va a una barra de compás. Miren qué lindo me quedó. Me quedó justo, ¿eh? Ni siquiera lo había contado. Bueno, las rayas están un poco torcidas, no importa. En un pentagrama no aparecen torcidas. Eh, yo las digo torcidas. Y acá lo mismo, este va a ser el pulso fuerte, el primero de cada compás. Es el pulso fuerte, entonces pulso fuerte, débil, débil, pulso fuerte, débil, débil, pulso fuerte, débil, débil, pulso fuerte, débil, débil. Fuerte, débil, débil. Y termina. Y luego, la que nos quedaba, de A4... Cada cuatro vamos a hacer un, una línea de compás. Ping. En realidad esto fue sin querer. Bueno, cada vez más torcido, me sale. Eh, en realidad esto fue sin querer. No eh, lo hice a propósito, de justo dibujar 12 y que me queden. Eh, dibujé tantas como se me. como quise dibujar. Y entonces lo mismo primer pulso fuerte débil semifuerte débil fuerte débil semifuerte débil fuerte débil semifuerte débil esto sí aparece en el pentagrama este número que va a marcar la cantidad de pulsos que están adentro de cada compás dos pulsos adentro de cada compás, la línea de compás que divide los pulsos y la línea final que marca el, el final de la partitura sí los pulsos no van dibujados eh, Esto para que no se confundan Esto es un supuesto Si dibujáramos los pulsos Si dibujáramos los pulsos Si dibujáramos los pulsos Esto quedaría así Dos pulsos de cada compás En tres Que este número aparece al principio de la partida Y significa tres pulsos en cada compás Entonces tres pulsos Línea de compás, 3 pulsos, línea de compás, 3 pulsos, línea de compás, 3 pulsos, línea de compás. En el de 4 lo mismo, 4 pulsos, línea de compás, 4 pulsos, línea de compás, 4 pulsos, línea de compás, final. sí entonces habíamos visto pulsos arriba, acá, en donde dice pulso, habíamos visto primero el pulso natural que uno tiene que sostener y luego cómo se van dividiendo, y esto es arbitrario del compositor de acuerdo a la obra que quiera hacer. En el caso, se me terminan los colores, bueno, en el caso, por ejemplo, de otro, una marcha, marcha las marchas militares son en dos tiempos, por ejemplo, para poner... Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh. Las marchas militares son en dos tiempos, valses, mazurcas y este, minués van en tres tiempos. Y en cuatro tiempos va otro tipo de obras, por ejemplo el rock and roll, eh? música popular ya. No vamos a detenernos solamente en lo que es música académica. Casi todo el rock and roll está escrito en cuatro pulsos. Esto es para cerrar el tema de que habíamos visto en el piano y para que empecemos a ver qué es lo que aparece en una partitura. Este número aparece en una partitura, las líneas de compás dividiendo aparecen en una partitura, la línea final aparece en una partitura. Y este número significa la cantidad de pulsos que van dentro de cada eh, compás. ¿Sí? ¿Está claro hasta acá? Bueno volvemos a borrar todo esto. me agarramos el borrador. Qué bueno esto. ¿eh? Como este software whiteboard. Bien, acá estamos. Vamos a borrar esto. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con eh, leer una partitura? Y acá vamos a ver figuras. No vamos a mezclar pulso con figuras. Es más, voy a borrar acá lo que dice pulso y voy a borrar todas estas líneas. Borramos todo <coughs> para que no haya confusiones. Entonces vamos a ver figuras que no tienen nada que ver con el pulso todavía. Y la primera figura que aparece, vamos a ver cuatro figuras. En realidad hay más, pero vamos a ver cuatro nada más. La que uno más conoce, esto es... Eh, en todo el conocimiento que uno tiene, el conocimiento es arbitrario. Alguien dijo que esto esto que se ve acá, que estoy moviendo, se llama bolígrafo. Eh, ¿Y por qué se llama bolígrafo? Porque se llama bolígrafo y punto. Es arbitrario. No, hay, no es una cuestión de ¿y por qué? Bueno, en música también hay muchas cosas arbitrarias, como por ejemplo, que el compositor quiere hacer una obra en dos pulsos, en tres pulsos o en cuatro pulsos por compás, eso es arbitrario del compositor. Vamos a ver algo que también es bastante arbitrario, por ejemplo. Vamos a dibujar una nota que ya todos conocemos. Una negra. Un redondelito negro con un palito que se llama plica. Plica, P-L-I-C-A. Plica. Y esto es una negra. Eh, por encima de la negra está... La blanca. Por encima de la blanca está la redonda. Ovalada sería, pero se llama redonda. Y por debajo de la negra está la corchea. Que tiene un cosito ahí mal dibujado por mí, pero es así. Es el mismo palito con una colita. Entonces tenemos de que esto es una redonda, vamos a ponerle redonda, se llama redonda. Lástima que esto no tiene para escribir con teclado, porque así se podría. Redonda, esto es una blanca. Una blanca blanca una sexto ¿eh? una blanca esto es una negra negra pero uh, qué fea que me salió esa y esto es una corchea qué relación tienen estas tres figuras ahora veremos qué relación tienen. Lo vamos a ver acá. La redonda, una redonda, esta, equivale a dos blancas. En duración. Todavía no vamos a ver pulso. O sea, dos blancas es igual a una redonda. Luego, dos negras... Y esto siempre igual para abajo. Ya se podrán imaginar a qué. A cuánto equivale una negra hacia abajo. Dos negras equivalen a una blanca. Y por lo tanto, cuatro negras equivalen a una redonda. ¿Sí? Ahí está. ¡Pin! Este, este palito eh, se me fue ahí un poquito ahí está y ahí está, listo bueno, entonces tenemos que una redonda equivale a dos blancas y una blanca equivale a dos negras por lo tanto cuatro negras equivalen a una redonda sí está claro, y, y por lo tanto para abajo, dos corcheas equivalen a una negra Y entonces acá vamos a unir todo lo que estábamos viendo antes. Por lo tanto, dos negras, dos corcheas equivalen a una negra. Cuatro corcheas equivalen a dos negras, o sea, a una blanca. Y ocho corcheas equivalen a cuatro negras, equivalen a dos blancas y equivalen a una redonda. ¿Sí? ¿Hasta acá está claro? Esto es un arbolito. El cual podríamos dibujar mejor, pero no, no tengo un buen pulso con pss, cada ya no se entiende. En las partituras está, está bien escrito, ¿no? Como lo hago yo. Entenderán que mi dominio del mouse no es del todo bueno. Ahí está Pin. Y acá tenemos otras dos corcheas. Ahí me salió mejor, ¿eh? estoy mejorando. Uh, miren. Uh. Bien, entonces tenemos ahí 8 corcheas, acá 8 corcheas, 4 negras, 2 blancas y 1 redonda. Ahora, ¿cómo unimos esto con los pulsos? Bueno, alguien dijo que una redonda va a llevar el valor de 1. Una blanca lleva 1 el valor de 2, una negra lleva el valor 4 y una corchea lleva el valor 8 y para abajo se sigue multiplicando, o sea, las figuras que están por debajo serán 16, 32, 64, así sucesivamente. Todo esto, ahora vamos a unirlo, espero, hacemos un repaso. Figuras. Y la relación entre figuras, ¿sí? un árbol en el cual la redonda vale dos blancas, la blanca vale dos negras. Y por lo tanto, si la redonda valía dos blancas y la blanca vale dos negras, cuatro negras equivalen a una, a una redonda. Creo que lo dije bien. Eh, dos corcheas equivalen a una negra, por lo tanto, cuatro corcheas equivalen a dos negras y cuatro corcheas equivalen a una blanca y ocho corcheas equivalen a cuatro negras y cuatro negras a dos blancas y dos blancas a una redonda ¿sí? siempre es el doble hacia abajo y la mitad hacia arriba y estos numeritos, estos numeritos es lo que nos interesa esto es absolutamente arbitrario Uop. una corchea 8 una negra 4, blanca 2 redonda 1, siempre también doble hacia abajo entonces lo mismo vamos a poner acá, 1 2 4 8 y vemos que es el equivalente. Si esta vale 1, acá valen 2 blancas. Esto valen 4 negras. 8 corcheas. Tenía una razón eh, la arbitrariedad de este numerito. ¿no? Bueno. Y ahora vamos a unir lo que estábamos viendo con lo que vimos antes. Habíamos visto de que vamos a borrar un poquito acá. Que si no, no me alcanza. Este arbolito. Ahí está. Habíamos visto de que a, si aparece en un compás de dos pulsos, dos pulsos. Recuerden, es dos pulsos. Por compás vamos a poner las barritas de compás y el final. Oh, una me sale de derecha y la otra me sale torcida dos van a ver de que en la partitura generalmente aparece un número acá abajo y ese número indica qué figura va a tomar eh, la equivalencia del pulso ¿sí? y eso es arbitrario del compositor puede tomar por ejemplo lo habitual que se ve hoy en día en partituras desde hace muchos años es de que eh, se tome la negra como si fuera el pulso la equivalencia del pulso por lo tanto este número es corresponde a esto y este número equivale a la cantidad de pulsos que va a haber por cada compás si Tomamos la negra como pulso, entonces habrá dos negras por compás. Y acá sí se une todo lo que habíamos estado viendo. Entonces el pulso toma forma de la figura negra. Pero esto no quiere decir de que el pulso sea una negra. Toma la equivalencia de una negra. Espero que quede ser claro en esto. Pulso y figura no es lo mismo. Lo único que se hace en un compás es agarrar y decir a qué figura equivale el pulso. ¿Sí? Este número es cantidad de pulsos y esta es la figura que va a equivaler al pulso. Por supuesto que también podemos encontrar esto en una partitura. Uep. ¿Y qué querrá decir esto? Que el compositor, por una cuestión que se le ocurre, simplemente porque se le ocurre escribirlo así, nos está diciendo que la cantidad de pulsos será 2 por compás y la figura que equivale al pulso será una blanca. Entonces acá te ponemos blanca. Ping. otra blanca otra blanca otra blanca otra blanca supongamos que otro compositor escribe dos y acá abajo agarra y pone uno ¿A qué va a equivaler esto? A dos redondas por compás. Y ahora vamos a ver algo muy interesante que tiene que ver con... ¿Qué diferencia hay en la escritura de todo esto? Porque uno dirá, Ay, pero no, es, no debe ser lo mismo. Dos cuartos, que dos medios, que dos uno... Eh, sí es lo mismo, o sea, siempre recordemos que, como habíamos visto antes, esta, esta figura, la primera, siempre va a tener un acento. Lo mismo acá, acá, y acá, y acá, y acá, y acá. Pongamos que arriba de esto, el compositor dice... Allegro. en todas ¿eh? ¿qué significa alegro? Alegre, o sea es un tiempo rápido. Esto es un alegro, más o menos es un alegro. ¿a qué se refiere con alegro? ¿a alegro por la figura o alegro por el pulso? No, lo dice por el pulso. Es un alegro del pulso, no es un alegro de la figura, no es de que porque dice alegro de la figura, dos cuartos. Entonces, ah, pero alegro de blanca, entonces será la mitad. Será. En lugar de ta, ta, ta, ta, ta" que hacíamos dos cuartos. Ta, ta, ta, ta, ta, ta". Y en redonda sería ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. No es eso, ¿eh? Es alegro por el pulso. Así que todo esto va a sonar exactamente igual. Será. uno. Punto, punto, punto. En dos medios, punto, punto, punto, punto. En dos, uno, punto, punto, punto, Sí, esto es una cuestión de modas. En el Renacimiento se usaba mucho eh, el dos medios. Eh, y 2.1 también se usaba hasta el renacimiento y hasta entrado el barroco porque antes existían otras figuras que eran más grandes que la redonda que eran la cuadrada la longa y la máxima desaparecieron y quedó el arbolito que empieza desde la redonda y por lo tanto en un punto de la historia ya ha entrado el clasicismo se definieron por decir bueno, escribamos casi todo Tomando a la negra como pulso. Para eh, que no haya tanta variedad de, de cómo vamos a escribir. Igual se siguió usando el 2 medios. El 2-1 ya no se usa, pero se usaba hasta el Renacimiento. Se usaba. Eh, alguna obra de Bach también está cristal en 1. Tomando la redonda como como pulso. Esto. sí va a aparecer en una partitura. Va a aparecer el número de arriba y el número de abajo. El número de arriba, la cantidad de pulsos por compás. Número de abajo, la figura que va a tomar la equivalencia del pulso. ¿Sí? Entonces, 2, 4 es 2 negras por compás. 2 medios es 2 blancas por compás. 2, 1 es 2 redondas por compás. Y ya suponen que 2 octavos, 2, 8... Lo, lo vamos a escribir acá abajo. 2, 8... No hace falta que me ponga a escribir que 2,8 significa dos corcheas por compás y sonará hundo, hundo, hundo, hundo. Esto, que puede ser alegro, lento, adagio, eh, presto, es marca que eh, la velocidad del pulso, ¿sí? la velocidad del pulso, no de las figuras, no confundamos... De que una blanca es el doble de una negra, y eh, creamos que el alegro va por la figura. Si, que si vemos eh, un alegro de negras y un alegro de blancas, ¿será exactamente la mitad del alegro no? Es un alegro por el pulso. Lo mismo pasa con, tres, con, eh, con grupos de tres, tres cuartos, serán tres este, negras por compás. 3 medios será 3 blancas por compás 3 1 será 3 eh, redondas por compás 3 octavos será 3 corchas por compás Y lo mismo para 4 Entonces, ahora sí Esto sí es lo que va a aparecer en la partitura Y esto es lo que se llama ritmo Esto es ritmo Ritmo porque después eh, no, esto no es necesario que uno siempre esté escribiendo por ejemplo, dos cuartos y el pulso sea solamente negra, negra, negra, negra porque acá puso cuatro se pueden poner equivalencias en lugar de escribir vamos a borrar esto de abajo que ya quedó claro de que se escriba como se escriba, va a sonar exactamente igual. No se confundan en eso, porque lo único que va a diferenciar una cosa de otra es de que la partitura esté un poco más blanquita o esté un poco más negra. Si tomamos 2, 4, lo mismo que el de arriba. Yo también puedo escribir... Eh, vamos a poner eh, las barritas de compás siempre recuerden de que tienen que entrar dos pulsos por compás y el pulso es equivalente a una negra entonces a qué equivalía eh, dos negras a una blanca entonces poniendo una blanca ya completamos el compás porque es un equivalente a dos negras si pongo dos corcheas que equivalen a una negra y una negra ya completé el compás porque esto equivale a un pulso y esto equivale a otro pulso. Si pongo cuatro corcheas equivalen a dos, a dos, a, dos <ríe> a dos negras qué tonto. Si pongo cuatro corcheas equivale a dos negras y por lo tanto ya tengo completo el compás. Tengo los dos pulsos que yo quería. Entonces esto sonaría Marcando el pulso, sonaría ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Y esto es lo que se llama ritmo. Entonces, todo lo que habíamos visto, y uno puede seguir marcando el pulso. Eh, por ejemplo, si esto fuera la mano derecha, podría estar marcando en la mano izquierda, podría estar lo que hacíamos en tecla negra. Podría estar marcando en negras. En el caso de dos cuartos, si esto estuviera escrito. Ahí vamos, eh, ahí vamos, ahí vamos. Uh, si esto estuviera escrito. Oh, ¡Qué malche! Y esto estuviera escrito así. Y así. Y así. Con esta estaríamos marcando el pulso y con esta estaríamos haciendo un ritmo. Si yo es, hubiera escrito esto en dos medios, se duplican las. Todas las figuras. Estaría poniendo una redonda por compás, dos negras, en lugar de dos corcheas, dos negras, porque el pulso sería en blancas, y acá estaría poniendo una blanca, y acá estaría poniendo cuatro negras salen feas eh. tengo que practicar con el mouse para hacer esto bien y acá estaría marcando en blancas blanca blanca blanca blanca blanca y blanca Pen. Línea de compás, línea de compás y línea de compás. Ambas sonarían exactamente igual. La escritura es diferente, pero ambas sonarían, sonarían igual. Esta, estas dos equivalen a una negra, estas dos equivalen a una blanca. Esta es lo mismo, esta equivale a dos negras, esta equivale a dos blancas. Siempre porque estamos tomando como referencia a la blanca y acá estamos tomando como referencia a la negra para marcar el pulso. Pero suena exactamente Muy igual. bien, espero que este video les haya gustado. Eh, cualquier pregunta que tienen la dejan en un comentario. Le pueden poner un like a, a este video. Se pueden suscribir también si quieren. Lo pueden compartir con sus amigos. Así somos más pianistas y vamos a invadir el mundo. Espero verlos en el próximo video. Un abrazo pianístico para todos y nos vemos. ¡Chao!